Nosotros utilizamos la herramienta de autor bastante en el instituto, de hecho, cada vez la estamos utilizando más porque estamos más acostumbrados a utilizarla. Yo lo que hago es, utilizo mi pizarra, mi pizarra convencional, y ahí hago la explicación que tenga que hacer. Hasta ahí no he necesitado lo mejor escolarium por ahora. Doy la explicación y después digo, pues ahora vamos a practicar esto que he explicado y vamos a abrir entonces el libro digital. Haces clic pues, en el enlace que pone tal cosa ellos abren su libro digital o lo abro yo en la pizarra digital para que todo el mundo vea exactamente lo mismo y ahí empezamos a hacer las actividades que sean. Esto se hace así, así, así y me sirve de apoyo las cosas que van ocurriendo en la pizarra, que son interactivas o se van moviendo, van, van apareciendo unos gráficos u otros, entonces eso me sirve de apoyo y lo hago así. Entonces, pues uno me pregunta una ecuación de un tipo, otro me pregunta cómo se resuelve este problema de trigonometría, otro me pregunta otra cosa y yo puedo ir uno a uno resolviendo las dudas personales de cada uno atendiendo a lo que ellos necesitan, no tienen por qué hacer todo el mundo lo mismo. Entonces esa parte está muy bien porque cada uno puede ir pues, gestionando lo que necesita y puede ir viendo qué es lo que le hace falta. Y yo simplemente pues, puedo ir dedicando a atenderle cada uno justo en lo que tiene la duda. una cosa